Muy bien, bienvenidos a todos a estos miércoles de Chinen Chikung donde creemos que bueno que desde el, nuestro camino, tanto Milka como Jandra, como Rocío, como Rafael nos abrimos a aportarles lo que, lo que vamos descubriendo cada uno y de esa manera, en esta preciosa diversidad que estamos experimentando desde el año pasado, pues cada uno abre su corazón y comparte con todo el grupo, con todo el grupo de gente que se une, pues algunas cosas, algunos elementos. Y este, a, en este nuevo ciclo dijimos, vamos, vamos a leer un poquito, vamos a ver un poquito, vamos a zambullirnos un poquito en el, en el libro del doctor Pan Ming, y bueno, pues sí que hay que ir muy de a poquitos porque es como el propio universo, una, una inmensidad. Entonces hoy vamos a, a hablar acerca un poquito de la completud y vamos a, a practicar ese elevar y verter el Chi, Pong Chi Wan Fa, desde esa completud de la que habla el doctor Pan Ming. Y desde que de alguna manera también habla la antigua tradición y muchas tradiciones del planeta, la antigua tradición china de miles de años a través de sus conocimientos de chikun y antiguas tradiciones andinas de América, antiguas tradiciones que estaban unidas con todo ese universo, con, todo ese, con toda esta tierra, con toda la naturaleza. Y tenían una concepción holística, digamos, de la vida. Pero la teoría de la completud es algo más que una concepción holística. Entonces ahora vamos a juntos a cerrar los ojos, a entrar completamente en el interior. Entramos directamente al centro de la cabeza. Escuchamos, sentimos, observamos el centro de la cabeza. Como si fuéramos pequeñitas, pequeñitos, nos metemos dentro. Y naturalmente, rápidamente, habitamos ese centro, ese palacio, de la conciencia. Todos juntos, en este momento, estamos dentro, dentro del palacio Shenji, y podemos darnos cuenta que llevando la atención, la atención al interior, cambia nuestro estado Cambia nuestro estado de respiración, cambia la temperatura del cuerpo. Eh, te voy a pedir que te metas un poquito más. Ese espacio enorme, cuando nos metemos en el interior, llevamos nuestra traemos nuestra atención al interior, Empezamos a sentir sensaciones internas y muy pronto sentimos que hay una sensación interna especial y podemos sentir que realmente no observamos con los ojos Sino que observamos con algo más. Los ojos descansan, los oídos descansan, el olfato, el sabor descansan, el tacto descansa. Y sentimos ahora que nos disponemos. Sentir quiere decir abrirse, a disponerse, a empezar a darse cuenta. De que desde el centro de la cabeza nos expandimos a toda la cabeza y continuamos observando, escuchando, sintiendo dándonos cuenta de pronto todo el espacio interior de la cabeza se abre abrirse y expandirse es lo que Definimos como relajarse. Todo el espacio de la cabeza se abre y se expande, como si la cabeza se hiciera grande, desaparecieran los límites. Sintiéramos que todo el cerebro se distiende, y cada pequeña célula. Sentir como todo se abre y los espacios se hacen inmensos ocupando toda la habitación y mezclándose con todas las cosas. Entramos en un estado sutil, en un estado que se llama el estado de chikun. Me parece que todo se funde una cosa en otra. Y realmente esa conciencia se sigue expandiendo. Y te das cuenta que puedes rellenar todos los espacios de la casa. Y simplemente expandiendo el Chi puro universal, empieza a llenar toda tu casa, todo el espacio. A todos los integrantes, toda la Cosas de repente se hacen muy finas, muy puras, y toda la casa se llena de chipuro. Hay una sonrisa interior. Hay un darte permiso para relajarte más. Hay una suavidad del corazón que se abre y se expande. De pronto toda la casa está llena de chi puro y todas nuestras casas se interconectan. Todas nuestras conciencias se conectan y formamos un campo de conciencia, de chi. Ese campo de conciencia y de chi tiene muy buena vibración desde nuestros corazones puros en mucha calma, en mucha serenidad y con esa sonrisa interior sentimos, nos abrimos a que unidos, potenciamos todo ese estado, seguimos explorando y nos fundimos con toda la hermosura de la naturaleza, nos mezclamos con la naturaleza, con la tierra, con las montañas, con el océano, la conciencia se reconoce, se siente bien, se siente libre, se siente montaña, se siente océano, se siente cielo azul. Y siente además a todas las otras conciencias, siente la alegría, la alegría de compartir camino, la alegría de fundirnos juntos cada miércoles corazón a corazón. Y siente, se da cuenta de que se expande más, se puede expandir más y más y más y más. Y el cuerpo de chi, el cuerpo, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue. Y se expande. Es todo el universo. Y en el universo está ese gran campo de conciencia de chin en Kung, y muy en paz, muy felices, soltando todo lo que consideramos importante, soltando todas las cosas que en nuestro corazón no haya nada ahora más que este momento. Brindamos esa sonrisa interior, esta paz, este estado abierto y saludable a todo el campo de conciencia mundial de Chi Chikung, Chi Kung y sentimos que en ese campo la información está muy clara y muy pura. Desde el universo atraemos el Chi más sutil a ese campo. Y en ese campo están los maestros de Chinan Chikung, el doctor Pan Min, están nuestros compañeros de todos los colores y todas las culturas y todos los idiomas. En ese campo está la presencia y todos los milagros y sabiduría de. El centro Huaxiá, multiplicado ahora por muchos centros en muchos lados del planeta. Por millones de personas. Uno, dos, tres, diez, veinte. Cada día un poco más y más. Y sentimos que entramos ahí en ese campo y la vibración es muy alta, muy pura, la frecuencia... Es muy fina y la resonancia llega a todos. Y desde ese bello y hermoso campo lleno de chipuro, ese campo donde todo se realiza, xin Xi Chen, lo que piensas se realiza, ahora, ya, en este instante. todo ese campo lleno de Chi puro, de Hun Yuan Lin Chi, universal. Atraemos nuestra conciencia a nuestro campo de Chi y a nuestro cuerpo de Chi. Y ahora va a pasar a través de ese cuerpo, a través de la cabeza, Ahora relaja mucho más. La conciencia es como un gran espejo invisible que todo lo refleja de forma tridimensional. Va pasando y todas las neuronas. Todas las células, todas las capas, desde la piel, los huesos, los músculos, las membranas celulares y las membranas fascias que cubren todas las estructuras. Todo se llena de chi. Desde el centro de la cabeza observas que todas las puertas y ventanas están abiertas el entrecejo y en tan con una sonrisa interior que llena todo el espacio del palacio de la conciencia. Hacia atrás y de atrás hacia el centro, yu -chen, un gran caudal de chi, hacia arriba el universo infinito y la puerta abierta, la puerta del cielo, Pai y abierto, Tianmen abierto. Y sigues bajando ahora. Y siente que fácil. Como todo se abre más. No te preguntes ni cómo ni por qué. Simplemente pasas a través. Y disfrutas. Ahora te das cuenta que. Esa conciencia pura que se reconoce, esa conciencia pura, autoconsciente eres tú. Esa conciencia va a través de cada célula de la membrana nuclear, va a través del ADN, a través de las moléculas, los átomos, electrones. los cuartos, los cuantum, y por donde pasa, todo se relaja, se expande, la sonrisa va con ella, y la respiración la sigue de forma natural, el chipuro universal, la sigue abundante, y el chi universal externo se va fundiendo con todo el chi interno y renueva, transforma, aligera, afina. La conciencia pura va a través del cuello y el cuello se expande, se expande, se relaja. de pronto disfrutas de esa experiencia y esa experiencia te llena de sorpresa y juegas como una niña y eres esa niña que va a través, experimentando sus capacidades. Ese niño transparente, invisible, que lo refleja todo. Toda la cabeza, todo el cuello se expande en el vacío, todo se hace aparentemente vacío, todo se hace de un chi muy fino. Juan, Juan, juju, con, con, tan, tan. Esa conciencia pura, muy relajada, se relaja más y más y sigue experimentando esa sensación de ser un escáner que va pasando un espejo a través de los hombros. Los hombros se relajan y bajan infinito, infinito, los homóplatos bajan, ahí se expanden brazos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos. Tanto se expande que va convirtiéndose todo en espacio. De pronto ya no hay nada más que sea más importante que este momento. Solo este momento es lo más importante y tú eres lo más importante ahora. Corazón a corazón, mente a mente. Esa conciencia pura, ese gran campo de sabiduría va a través, ese gran campo universal, a través del pecho y la espalda. La espalda alta y el pecho se separan, se alejan, los espacios se hacen muy grandes, las células se expanden en el universo, todo se expande. La piel, los músculos, los huesos, tendones, membranas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, todo el sistema nervioso, el endocrino e inmune. Seguimos yendo profundo, profundo y donde va la conciencia, todo se distiende, el corazón, los pulmones, se relaja, se relaja todo el abdomen, la espalda baja. Vas pasando a través de los grandes órganos, el hígado, los pequeños, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo. Vas pasando y todo se expande. De pronto te das cuenta y te permites dar cuenta. de cómo todo ahora realmente empieza a estar descansando. La sonrisa es muy importante para esto. La sonrisa permite que ese descanso sea verdadero, profundo, y la conciencia, atrayendo naturalmente el chipuro, va llenando todos los espacios, va llegando a cada pequeña célula, y cada pequeña célula sonríe, cada pequeña célula recibe la sonrisa, tu corazón agradecido recibe esa paz, esa expansión, riñones, vejiga, próstata, órganos sexuales, los intestinos, Tuchi, el ombligo se expande hacia adelante, migmen, se abre y se relaja, ahora está, sentamos, estamos sentados y migmen ah, se abre un poquito hacia el frente y a la vez se expande en el universo infinitamente, sigues. Ensayando, disfrutando y vas a toda la columna vertebral, la médula espinal, la médula nerviosa central, todo el sistema nervioso, cervical, dorsal, todas las vértebras y los espacios intervertebrales se llenan de paz. Todas las pequeñas células, lumbares, sacras, coxigias. Vas a través de la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Y observa y te das cuenta de lo grande que eres, de lo expandido que estás, inmensa, espacio vacío, y a la vez te das cuenta de que es todo ese gran inmenso espacio una continuidad con el universo y permites que ese universo profundamente se funda en cada espacio infinito, interno, desapareciendo lo de adentro y lo de afuera, desapareciendo lo interior y lo exterior. Esto es la completud. Ahora sientes la completud de tu cuerpo de chi vacío, un cuerpo de espacio. Ahora sientes la completud de tu cuerpo de chi con el campo de chi que está expandido en toda la casa. Ahora sientes la completud con toda la bella naturaleza y con toda la sociedad humana, con toda la conciencia humana. Sientes la completud con todo el cielo azul y con la tierra y el cielo azul bajo la tierra. Sientes la completud con el gran campo de sabiduría y capacidades curativas, liberadoras de Chinan Chikung. Sientes la completud, la pacífica completud con el inmenso universo y del universo eres el centro, regresas al centro de la completud y solamente manteniendo este estado, centras la completud en el abdomen bajo, en lo profundo del tantien, que es el espacio energético del abdomen en lo profundo. Llevas tu conciencia y descansas durmiendo sin dormir. Y despacito tus manos de chi, tus manos de universo. Sabias, tus manos de conciencia van a atraer el chi hacia él también y vamos a cubrir. Hemos ordenado, hemos organizado el campo de chi, de conciencia y de información. Para completar esa información, ahora vamos a integrar todos juntos algunas ideas más acerca de la completud. Algunas ideas y conocimientos que nos ha compartido el doctor Pan, y que nos han ido llegando de otros maestros, de otros estudiantes de lecturas compartidas. Respira profundo y fino. El primer paso para iniciar un proceso de recuperación de salud es entrar al interior. Entrar al interior, extraer la conciencia al interior y empezar a descubrir ese mundo interno. Ese mundo, ese paso que damos hacia el interior genera que de inmediato cambie el estado interno el estado interno entra en un estado de relajación que es expansión que es apertura ahora bien centrados despacito relajamos las manos y abrimos los ojos y vamos a ver algunos elementos de esta de lo que es la teoría de la completud. Entonces voy a poner el PowerPoint, ¿no? que lo voy a tener que estar mirando también para contárselos. La teoría de la completud con Joan, así le dio en llamar al doctor Pan. Y hoy, escribiendo el título, veo que le podemos sacar algo interesante: que esa completud tiene incluido tú, completud. Ese tú ¿eh? quiere decir que tú estás incluido en esa completud. ¿eh? Y que eres una completud de, en este universo y en toda esta experiencia de la vida con los eh, elementos animados e inanimados con los que, cuales convivimos cada día y con todo el inmenso universo es una gran completud. ¿Cómo define el doctor Pan la completud? Pues dice que es eh, una completud es un, está formada por una estructura eh, y una función. ¿Eh? Y entonces, es, esa estructura y esa función están en continua eh, mezcla y transformación. Jujua, ¿eh? hua, esa completud es una estructura, yo tengo una estructura, mi mano tiene una estructura, en sí misma es una completud y cada célula de mi piel es una completud. Cada estructura es un espacio, ¿m? y esa estructura, cada una de las estructuras que conforma todo lo que conocemos, tiene una función. La mezcla de esa estructura y función es lo que se conoce por completud. ¿eh? Y la estructura tiene que ver con el espacio, y la función tiene que ver con el desarrollo del tiempo. Eso es poquito a poco elementos que os voy a ir contando y que vosotros los vais dejando caer. Dice la teoría de la completud que todo lo que existe manifiesta una única sustancia o se manifiesta en una única sustancia o es manifestado por una única sustancia. Esa única sustancia es el Hun Yuan Chi Universal. Entonces existe una completud y esa completud está constituida por un tipo de sustancia que se le llama chi, específicamente junio chi universal. ¿Mm? Ese junio chi constituye todo lo que hay, visible e invisible. Y entonces, ¿quién puede acceder a conocer esa completud? Pues la ciencia no puede lo que puede la que puede captar esa completud eh, es la conciencia eh, la conciencia eh, que esa es, es esa conciencia pura esa conciencia que desarrolla esa habilidad especial para darse cuenta de una estructura incluida su función entonces el doctor Pangmin a través de su desarrollo de Chikun y su desarrollo de las habilidades de conciencia, va estructurando toda una teoría, que es la teoría de la completud, a la que accede justamente por su des gran desarrollo de conciencia. Entonces, esa conciencia que tiene una habilidad espacial, define que esa completud ¿eh? son estructuras, ¿eh? Formadas por la condensación del Junyuan Chi universal, ¿eh? y esas estructuras tienen un espacio-tiempo. ¿eh? Ese espacio-tiempo en su núcleo tiene información. Mm, caramba, pues suena un poco a chino. Sin embargo, es más fácil de entender de lo que creemos. ¿no? Eh, esa estructura, ¿eh? esa condensación, yo, por ejemplo, y tú, cuando tu mamá y tu papá se unieron en un acto de amor, sus dos celulitas pequeñas dieron lugar a lo que a ti que estás de aquel lado y a yo que estoy, acá, que estoy de este lado. Y he desarrollado, debido a mi función, todo un proceso donde fui pasando por un montón de etapas. Y entonces, ese proceso que pasa por un montón de etapas es la función que he desarrollado en mi vida, y esa función tiene que ver con el tiempo en el cual transcurre esa función y voy cambiando. Y la estructura también va cambiando. Quiere decir que esa completud describe un proceso permanente de intercambio entre lo que se ve y lo que no se ve. Yo soy lo que, me, lo que ves ahora, pero también soy lo que no se ve. Lo que está dentro de mí no se ve. Y, y aun, aunque me abras y empieces a investigar mis órganos, nunca vas a llegar a ver todo lo que hay, porque hay muchas cosas que se dan en el plano de invisible, de lo invisible. Hay información que no es visible y hay funciones que no se pueden ver. Incluso alrededor mío hay lo que se llama el campo de energía que forma parte de mi completud. Entonces, pues, en esa completud hay un intercambio permanente, todo se intercambia. Entonces, si seguimos viendo el esquema, pues se describe una completud inicial en el universo, que es el, la completud, o Kun que ahí, pues, es el tiempo-espacio absoluto, o sea, es el cero absoluto, ahí no hay nada, es como si fuera la nada mismo, ¿no? Y en un momento, por los azares del movimiento de, de, del universo mismo, que, que está condensado en ese tiempo absoluto, de repente hay una emanación y surge lo que se llama el Hun Yuan Chi original. ¿Eh? El Hun Yuan Chi original es justamente el chi con el cual Chinen eh, Chi Kun, en nuestras prácticas, es el chi que tomamos. Estado que atraemos con nuestra conciencia. ¿Mm? Ese Jun Yuan Chi original ¿eh? es una eh, integración espacio-tiempo. ¿Mm? Y eh, estas, este espacio-tiempo, ese Junyuan Chi original, no tiene propiedades ni de materia ni de energía. ¿Mm? Entonces, es un Chi que podemos llamar no dual. Es un Chi que eh, está más allá todavía de lo conformado. Posteriormente ya surge otra expresión de, ese, de esa completud que es el Junyuan Chi material. ¿eh? Y ese Junyuan Chi material, pues ahí ya se forman planetas, el planeta Tierra, ¿eh? y en el planeta Tierra surge todos los animales, todo el reino vegetal, que son esas estructuras espacio-tiempo, ¿eh? esas completudes en sí misma cada una, y cada célula de un vegetal, y cada célula de un animal, y cada una de mis células, ¿eh? es una completud, ¿eh? y, esa, y dentro de esa, ese reino material, ese, ese, ese mundo material, el Junyuan Chi material, surge entonces el ser humano, y el ser humano surge dentro del ser humano, una, una, un tipo de chi muy especial, diferente a los otros chi que existen en la, natura, en la naturaleza e incluso en el ser humano. Y es, ese chi es lo más, lo más elevado del de ser humano, que es el jon chi eh, de la conciencia. ¿Sí? Entonces, acá hay una, una expresión, hay una definición muy bonita que habla en el libro del de, eh, doctor Pang Ming. ¿sí? Eh, que dice, bueno, todas las completudes evolucionan de lo sencillo a lo cada vez más complejo, de tal manera que en el, en el planeta primero hubo organismos eh, unicelulares y después surgió progresivamente la vida, ¿Mm? pero todo sigue siendo una completud, la vida dentro de la vida, el universo, el mundo orgánico, el mundo inorgánico, ¿eh? y toda esa completud ¿eh? tiene que ver con esa sustancia original, el junyo en chi universal. ¿eh? Todo lo que existe manifiesta esa única sustancia. Pero vamos a ver esta historia representada en una nuez. Aquí se puede ver lo que es la completud de una semilla. Esto es una semilla. Si la planto, surgirá un nogal. Digamos que la semilla... Es muy emocionante saber que aquí adentro está toda la información del árbol que vivió muchos años y que cuando largó esta semilla aún va a vivir muchos años más. Ese árbol va a ir cambiando desde que era pequeñito o que fue semilla a convertirse en, en otro árbol. Este, este, esta semilla tiene, como dice en el esquema, ¿eh? Es toda una completud Hunyuan y toda la memoria del Nogal que le dio lugar a la, como vida está en ella. ¿eh? Tiene una estructura espacio-temporal, porque tiene una estructura que es espacio y el tiempo que es su función, ¿eh? que es característica del Nogal. Es un Hunyuan Chi concentrado, ¿eh? como éramos tú y yo cuando el óvulo y el espermatozoide se, empezó, se unió, ¿No? y luego empezamos a, a, a, pro, a producir un montón de células hasta ser los que somos ahora y, y tiene además la información del nogal pero lo genial es que eh, cuando yo planto esta semilla tú esperarías que saldría, que saliera otro nogal igual no, porque el junjua de todo el entorno eh, lo que va a generar o sea, ese, esa mezcla y transformación de ese todo integrado, de esa completud, lo que va a generar es que, gracias, es que haya una incidencia de todo ese entorno, del tiempo, las lluvias, la temperatura, eh, si lo regaron o no lo regaron, si alguien lo cuidó, lo plantó, todo eso va a generar que esta vida, o tú, o tú o yo, seamos bien diferentes a nuestros padres, y esto sea bien diferente, un hogar completamente nuevo. Pero esa completud, además, se expresa en cada etapa, en cada día de nuestra vida, esa completud transformándose permanentemente. Y bueno, la teoría de la completud tiene muchos aspectos, no podemos entrar hoy en todo, simplemente... Una mínima noción de que todo es chi, ¿eh? todo en el universo es chi y todo se intercambia completamente. No hay nada que se mantenga igual. Todo se está transformando. Por tanto, no hay nada que sea para siempre. Si tienes una enfermedad, ¿qué es? Es simplemente chi, junyuan chi. Un acúmulo, un estancamiento, ¿eh? Una, un, un, un proceso que se estancó por alguna razón y entonces ese acúmulo se puede disolver, porque la vida y el universo es completa transformación. La teoría describe en ese hermoso libro apasionante, pues, la completud del universo, la completud del ser humano, la completud de la sociedad humana, la completud de cada etapa de nuestra vida. ¿eh? la completud del de ser humano entonces, y esa completud del ser humano la describe de esta manera. Dice, el ser humano es una, es una conjunción de tres aspectos, una es su cuerpo físico, el cuerpo físico sería como esa estructura ¿eh? ¿eh? que está formada por, el junyuan Chi humano que se ha densificado y se, se manifiesta en ese cuerpo físico. Pero el ser humano también es sustancia invisible, Chi, que implica una existencia invisible ¿eh? del de Hun Yuan Chi humano. ¿Mm? Y también él tiene otro tipo de eh, componente en esa completud que es el Shen o la conciencia, ¿eh? la conciencia pura, ¿eh? la conciencia esa que estuvimos recién practicando, es lo que nos lleva a, eh, digamos, a darnos cuenta de ese mundo interno con la cual investigamos, según Chin-Nen -Chin ¿eh? con la cual investigamos las funciones de la vida, ¿eh? y con las cuales vamos indagando nosotros mismos y descubriendo nuestra, nuestra existencia en su, en su inmensidad. ¿no? Pues estas tres, la conciencia o Shen el Xin el cuerpo humano y el chi, tienen una, una interacción permanente y cuando estamos bien hay un equilibrio entre ellos, constituyen una completud en la cual el chi, nutre tanto a la conciencia como al cuerpo y el shen puede generar eh, cambios en el chi y en el cuerpo y moviendo el cuerpo puedo generar cambios en el chi y en, y en la conciencia. Muy bien, vamos a dejar esta parte aquí y vamos a seguir leyendo un poquitito de algunas unas ideas que investigando en esto, leyendo un poquito, me gusta compartir con ustedes. Y es, el doctor Ming, hay una entrevista donde él, donde le hacen una serie de preguntas, y entonces eh, quería rescatar, eh, le preguntan, él... Chin en chikun es una herramienta. El chikun es una herramienta para conocerse a sí mismo y él plantea el chikun es un sistema muy profundo de conocimiento. Los chinos hablan del chi como la fuente del universo que causa el crecimiento de todas las cosas y es una teoría de la creación muy diferente a la que conocemos ahora. Los chinos hablan del estado primordial del universo en términos de chi. Y ese chi es una energía que crea y transforma permanentemente. ¿Mm? Y entonces lo que les ocupó a los chinos es cómo nos relacionamos con ese chi, cómo hacemos para conservar ese chi en el cuerpo. ¿Mm? Y entonces en Chinen Chico lo que hacemos es cultivar nuestro propio chi mediante el acceso a la gran reserva de chi de que tiene la naturaleza y el universo. Y al, al contar con esa abundancia, con esa riqueza de chi, pues todos los procesos que vamos a, a vivir de reunir chi, de hacerlo profundo, de dinamizar bloqueos de chi hasta que se disuelvan, como contamos con el universo, eso se va a realizar con mucha velocidad y con mucha naturalidad. ¿eh? Va a ser un proceso, digamos, que de ir desarrollando nuestra conciencia. ¿Mm? Pero dice el doctor Pang Ming, cultivar el chi no es lo fundamental. Lo fundamental es cultivar la conciencia, cultivar el espíritu. Shen se define también como conciencia, como espíritu, como conciencia pura. ¿Mm? Y dice el doctor Pang, el dominio del chi se logra realmente a través del dominio de la conciencia. Y entonces esto me parece muy bonito. Chinen En chinen chikun usamos la conciencia de una manera cuidadosa y artesanal para dar forma a nuestra vida, para alcanzar nuestras metas. Si usamos la terminología moderna para nombrar este proceso, le llamamos chikun. El chikun es solo el refinamiento de la conciencia para mejorar el estado de energía en el cuerpo. Su práctica conduce a una salud vibrante, un cuerpo y una mente armoniosos y una vida espiritual despierta. Mantener ese estado ¿m? implica lo que se llama un buen Kung Fu. Entonces le preguntan, ¿el chikung puede curar enfermedades? Y entonces el doctor Pang dice, la teoría del chikung dice que la salud depende del flujo sin obstáculos de Chi. Una enfermedad es una alteración de ese flujo. El chi, para el Chikun, no se centra en la causa de la enfermedad, sino en restaurar ese equilibrio. Si el Chi no se ve obstaculizado, los procesos corporales serán normales y la enfermedad desaparecerá, naturalmente. Y entonces. El doctor Pang dice que en Chinen Chikun se dice, solo enfoca tu conciencia. Eso ya es suficientemente bueno. Enfoca tu conciencia en el interior y así atraerás naturalmente el Chi. Enfócate en las sensaciones del cuerpo, pero no te pierdas de la conciencia. ¿eh? Mantén ese estado de la conciencia dándose cuenta de sí misma. Luego poco a poco en la práctica vas a eliminar todo lo que sea confuso en ti, todo lo que esté difuso, débil o negativo. Y así poco a poco a través de la conciencia te convertirás en maestro de tu propia vida y dejarás de ser esclavo del mundo material. Y así los practicantes de chikun usamos la conciencia para comprender la vida, para amar la vida, para agradecer todas las funciones internas. Solamente quiero hacer un pequeño experimento antes de pasar a la práctica de elevar y verter el chi. Elevar y verter el chi, mantenemos ese estado tan bonito en el que estamos, estábamos hace un ratito, mientras he dado la teoría también lo mantenemos. Y quería mostrarles, porque tuve hoy una imagen y e hice la experiencia, la experiencia de cómo podría ilustrar, mostrarles de una forma simpática, y cómo podría ser ese viaje de la conciencia cuando traes la conciencia al interior y te dicen que la conciencia es como un espejo eh, transparente, que es capaz de reflejarlo todo, que se funde todo, que llena todo el espacio interno. Cuando traemos la conciencia al interior y llenamos el cuerpo, hacemos que el Shen, lo que habíamos marcado antes, el Shen se funda con todo el cuerpo y atrae el Chi, unifica el Chi. ¿Mm? Yo estoy marcando como si hubiera un dibujo. Entonces, lo que quería mostrarles hoy es, en, ese, en esa relajación y en, esa, en ese traer la conciencia al interior, ¿Mm? la conciencia se funde, se funde con todo el espacio interior. Entonces vamos a imaginar sencillamente, vamos a ver, a ver si funciona. me funcionó. Voy a llenar este vasito de agua. Curiosamente, lo probé con agua fría y con agua más calentita, y no funciona igual con el agua, con el agua fría que con el agua calentita. Nosotros somos seres calientes, este vaso de agua podemos, podría representar nuestro cuerpo, y esto, esta gota de tinta china podría representar la conciencia. Entonces, cuando la conciencia va a través, podría suceder algo así. La conciencia se expande en el interior, llena todos los espacios, ¿eh? se expande, se expande y todos los espacios del cuerpo se hacen conscientes, se llenan de ese jon Yuan Chi puro, fino, el más puro del universo. Y entonces se unifica la completud de conciencia, cuerpo y chi, porque donde va la conciencia, va el chi. Quizás esta imagen os pueda servir, ojalá. <risas> y ahora vamos a pasar a la práctica. Porque en Chinen Chi ¿eh? la teoría es una forma de práctica en la cual vas abriendo tu mente y se están generando muchos cambios a nivel de los circuitos cerebrales. Vas abriendo tu corazón para que la información y para que tu relación interna con esa sustancia que constituye toda la vida, empiece a despertar. Para realizar la práctica es importante estar muy, muy relajados. Y esa relajación implica abrirse muy profundamente, abrirse cada vez más. Vamos pues a ponernos de pie y vamos a realizar la práctica de elevar y verter el chin. Sencillamente disfrutando disfrutando profundamente. Vamos a practicar eh, esa, esa, esa experiencia de la conciencia. Entonces ahora nos ponemos de pie y entramos con la conciencia al interior. Observamos la postura. Con la conciencia en el interior, elevamos la coronilla y retraemos el mentón. Observamos el cuello cómo se abre. Con la observación interior, la escucha interior y, y ese darnos cuenta. Paihui se eleva, se retrae el mentón. Se relaja el entrecejo, yin-tan, se siente la sonrisa interior y la sonrisa interior, como esa gota de tinta, como esa fuente de luz, como esa conciencia pura. Va al centro del palacio, Shenji. Desde atrás siente relajado, muy relajado, Yu Chen, la zona occipital y cómo se abren y se amplían, Pai abierto, Tianmen abierto, toda la parte central de las fontanelas y el centro de la cabeza, relajas, relajas el cuello, sé generosa, sé generoso, simplemente es elevar la comisura de la boca, la comisura de los ojos, es una práctica de chikun. Abre toda la puerta del cerebro. Shangheng se abre con la sonrisa y nutre la sonrisa a todas las células, conmueve y remueve a las células de las glándulas endócrinas, la hipófisis, la epífisis, la pineal la pituitaria, los otros nombres, y comienzan a segregar todas las hormonas del bienestar. La sonrisa es mágica. La sonrisa relaja todos los músculos faciales. Ahora la conciencia va por dentro, observa el cuello, observa los hombros. Los hombros bajan, llena todos los espacios de conciencia. Los espacios se expanden infinito, los brazos se relajan. Se abren el centro de las manos, Lao Kong, se abre la puerta de la conciencia, Shenmen. Todo el extremo, extremos de los dedos se abren. Observa el pecho, se relaja y se hunde un poquito. Observa la espalda y el espacio entre la tercera y la cuarta vértebra es un gran caudal de chi. Conecta y abre todo el espacio entre los homóplatos, descansa y todo el interior del pecho se expande. Siente que la conciencia va a través y no se pierde de nada todas las células, todos los órganos y todas las membranas. Llena tu cuerpo de conciencia y lleva tu conciencia al abdomen y la espalda baja. El ombligo se retrae, el abdomen bajo se retrae y todo el chi de el abdomen mueve toda la zona lumbar abriendo mignón migmen, la puerta de la vida entre la segunda y tercera lumbar, y todos los órganos se relajan, siente que estás de vacaciones completamente de toda tu existencia, te relajas, observa y ve a través de toda la columna vertebral, de los miembros inferiores, y siente la planta de los pies Yon Chuan. chuang tian li di xing i mi chuai jing ne xin mao kun siente la completud del campo y niempo chi Chu tai kung. Ta ti. Rong rong. disfrute, relax. Mantenemos en el eje y el dedo meñique. El dedo de conciencia. Hace que la mano, palma lleva hacia atrás y luego hacia abajo. Conectas profundamente con la tierra. La conciencia en las manos lleva el chi hacia el frente. Abriendo. Atrás el chi. Al interior, abres y expandes el cuerpo de Chi se expande, atrás, adelante, atrás, profunda conexión con el universo bajo la tierra, relajas las manos y la conciencia en el meñique, Hace girar las manos, palmas enfrentadas y elevan una gran bola de chi, una gran esfera. La elevan, los hombros se relajan más hasta el frente del ombligo. Los dedos medios envían el chi hacia el tantien. Sientes profundo. Migmen e iluminas el tantien, sientes la completud, palmas abajo, las manos siempre están guiadas por el dedo meñique, las palmas hacia abajo, los brazos se abren, conectando con el chi de la tierra, del universo bajo la tierra, siguen hacia atrás, y giran levemente, colocándose frente a MiG-Men, y los dedos medios envían el chi, la conciencia profundamente. MiG-Men, tu chi, y se ilumina el tantien bajo, se llena de chi puro, y elevas el chi por el lateral hasta que los dedos medios llegan a tapar bajo la axila, suavemente los dedos medios conectan en el centro del pecho y el Chi puro del universo fluye y llena todo el pecho. Los dedos al frente, palmas arriba, Llevamos el chi al alto y ancho de los hombros y giran suavemente las manos. Y los dedos medios envían el chi, iluminando todo el tantien a través de yin tan. Piensas en yuchen. Relaja. Suavemente las palmas hacia arriba muy relajado, toda la completud, todo el universo, todo el océano de Chi se mueve juntos, los brazos se alinean, las palmas van hacia abajo, movidas por el meñique, la conciencia eleva las palmas y palmas arriba, Suben por encima de la cabeza, los hombros están relajados, las manos se buscan las puntas de los dedos y se une toda la palma. Sentimos que alto están las manos y que bajo los pies. Sentimos que no hay límites, no hay dentro, no hay fuera. Todo es una completud, fluyendo. Las manos unidas bajan y se deslizan hacia el frente y a la vez van por dentro. La conciencia pura disfruta, bajando por dentro y yendo a través y el chi puro se hace abundante. Todo se transforma, todo se intercambia el chi externo y el chi interno se mezclan, movemos la base de las manos girándolas y se unifica, el chi, el shen y el shin, cuerpo, conciencia y chi se unifica. Las manos juntas giran los dedos al frente, se extienden, el eje se mantiene en el centro, se separan meñiques, anulares y medios, las palmas suben, se separan índice y pulgares, las manos... En el horizonte, los dedos son grandes fluidos de chi que llegan a los confines del universo. Y desde el horizonte y todas direcciones atraemos el chi. Los hombros giran arriba, atrás, abajo. Los hombros bajan. Las manos, boca de tigre atraen el chi, la base de las palmas empujan. Cuando decimos empujar, es inducir el chi, la conciencia en el universo. Se funde en la totalidad, la conciencia en el interior profundo, en el tan tien. Empujar, disfruta, sonrisa interior, traer, cuando decimos traer la conciencia viene a lo profundo y el chi sigue a la conciencia. Empujar y siente desde la cabeza a los pies, desde la espalda al frente, derecha e izquierda, como todo está en una completud, trayendo, empujando y al empujar el cuerpo de Chi se hace más fino, más puro, desaparecen todos los problemas. Todos los bloqueos y cualquier germen desaparece y al traer, el chi puro renueva, se hace abundante. Activamente tu conciencia está dando esta información, empujar. Trae sin hacer nada, refleja esta información y todo se realiza, empujar, empujar, siente que hay brazos atrás, a la derecha y a la izquierda, abrir 15 grados. Cerrar, al centro del Tantien, bajo, abrir, al universo infinito, cerrar, traemos ese Chi puro universal que sostiene la vida, ese amor universal, abrimos más, abrimos más, cerrar. Sentimos, nos damos cuenta que estamos todos juntos y abrimos todos juntos los brazos de chi en los confines del universo hasta que los brazos quedan en línea en el lateral. Y ahora vamos a empujar y traer, traemos, traemos conciencia profunda llena todo el espacio del Tantien y el Chi puro. Empujar. La conciencia se expande. Cuanto más lejos, más profundo, todo se transforma. La completud se renueva. trae Disfruta y siente como los hombros giran hacia adentro, bajan, se conectan con lo profundo, empujan, brazos de chi, hombros de chi. Recuerda, cuerpo vacío, traer cuerpo de espacio, cuerpo de paz. Empujar, no hay nada que te preocupe ahora, Trae. empujar, empujamos, empujamos y vamos arriba, abajo, 15 grados es como un abrir y cerrar. Abrir arriba, reunir abajo, abrir arriba, siente la completud, abajo, arriba, abajo. Y ahora relaja las muñecas y eleva el chi, los meñiques conscientes, Elevamos el chi, los hombros se mantienen abajo, elevamos las manos por encima de la cabeza, reflejan la fontanela, reflejan la puerta del cielo. Y enviamos el chi vertiendo una gran cascada, sintiendo el extremo de los dedos medios, la conciencia va a través Tanti en alto, brillante, limpio y puro, saludable. Tanti en medio, abierto, brillante, limpio y puro. Tanti en bajo, lleno de vitalidad, los dedos medios al ombligo, atuchi, suavemente Conectan profundo enviando el Chi hacia el Tantien, pensando en Mikmen. Y atraen el Chi de forma continua por la cintura, iluminando todo el Tantien, hasta que los dedos medios conectan sin presionar y conectan con tu Chi, iluminando todo el Tantien. Suavemente bajamos el chin, tocando sin tocar, por la parte posterior, como una unidad. Vamos doblando todo el cuerpo a la vez. Los dedos pulgares van por fuera y los cuatro dedos por detrás. El pecho toca, los muslos y las manos llegan al empeño conectan profundo y el centro de las manos, Lau Kong, conectan con Yon Chuang, conectas profundo con el centro de la Tierra y con el universo bajo la Tierra. Y ahora vamos a bajar hacia adelante y luego subir hacia Migmen. Y bajamos la conciencia, lo profundo se funde en el universo. Y la conciencia en MIGMEN atrae arriba, profundo, abajo, se funde con el universo. Arriba, profundo, am, el TAN tiene a MIGMEN. Y detenemos suavemente, relajamos las manos y elevamos el CHI por toda la parte interna de los pies tobillos piernas toda la completud que eres va subiendo poco a poco, rodillas nutriendo profundamente la conciencia va a través muslos caderas, abdomen bajo hasta llegar a el ombligo, presionamos suavemente, sin presionar, pensamos en mi men y nutrimos, iluminamos todo el tantien, el chi es abundante, el chi fluye bien, todo se renueva, la sangre fluye libremente, desaparecen los bloqueos, las funciones completamente saludables relajamos observamos ajustamos la postura migmen hacia atrás Jubilín conecta con migmen y a la vez conecta con migmen conecta con y a la vez, con Yuan Chiao conecta con el Palacio Shenji. Y el Palacio Shenji conecta con Pai Hui. Pai Hui sube, se retrae el mentón. Elevamos los brazos de chi por el lateral. En el océano de chi, vacío cuerpo, vacío inmenso. A la altura de los hombros se detienen y los dedos medios, la punta sube, la palma hacia afuera. Sentimos la inmensidad, los dedos como columnas de chi, trae los hombros hacia adentro, abajo, empujar desde la base de la... Palma abriendo la aucon y Shenmé. Traer boca de tigre. Ligero, vacío, profundo, universo, dentro, universo, fuera, es una continuidad. Empujar. Trae. Empujar. Empujamos y ahora cerrar al frente, profundo en el tantien abrir atrás en línea, cerrar al frente, profundo descanso, fluidez, abrir atrás, cerrar, adelante. Abrir. Abrimos y circundamos la inmensidad. Profundo, tan profundo dentro como fuera. Universo dentro y fuera. Brazos al ancho y alto de los hombros. La conciencia al interior trae. Disfruta, sonrisa interior. Empujar. Trae. Boca de tigre. Empujar. Trae. Empuja. Observa y vamos arriba. La completud se funde en el universo. Abajo la completud universal. En el Tantien. Arriba. Abajo todo el universo. Todo el campo. Arriba, todo junto, abajo. Relaja, muñecas. Giran las manos, meñiques. Sostienes una bola de chi, hombros relajados y elevas la bola de chi. Por encima de la cabeza, relaja. La conciencia se observa a sí misma y va a través del Tan Tien alto, vertiendo desde la cabeza hasta los pies. Los dedos medios de Chi, dedos de conciencia, van a Yin Tan, el entrecejo, y traemos el Chi por la línea de las cejas por encima de las orejas, llenando todo el Tantien de Chi, suavemente conectamos con Yu Chen, pensamos en Yin Tan, iluminamos todo el Tantien y traemos el Chi, vértebra, a vértebra, tocando sin tocar, iluminamos Ta chui y seguimos abajo hasta Shen Chu, el chi sigue bajando y las manos van por arriba del hombro, por debajo de las axilas, a buscar el chi. Y siguen bajando desde yuchen, vértebra a vértebra, la médula, el sistema nervioso, hasta migmen, presionando sin presionar. Pensamos Tuchi, iluminamos el Tantien y traemos el Chi por la cintura. Conectamos profundo, enviamos el Chi, pensamos en Migmen, desde Tuchi a Migmen. Y los dedos hacia abajo y por la parte interna de las piernas, por el gran espacio de las piernas juntas. Vamos bajando como una completud. El pecho en los muslos conecta. Y vamos hacia abajo. Profundo. Hacia arriba. Amigmen. Desde el profundo universo nos fundimos. Y traemos el chi hacia mi mente, nutriendo el tantien Abajo, arriba, nutriendo todo. Abajo, arriba, transformando. Abajo, relajamos las manos y llevamos el chi hacia atrás nutriendo toda la parte externa de los pies y elevamos el chi por detrás, tobillos, como una completud subimos, como una unidad, pantorrillas, parte posterior de las rodillas, muslos, glúteos, hasta llegar a migmen, presionamos sin presionar, Pensamos tu chi iluminamos todo el tantien y traemos el chi por el canal de cintura. Cubrimos suavemente. Estamos en el espacio-tiempo de la conciencia pura. En el momento presente. En el centro del universo. Eres el centro del universo. Tantien es el centro del universo. Suavemente relajamos las manos a lo profundo de la tierra. Siente el silencio, la paz y cómo la respiración se hace profunda. Elevamos las manos de chi en diagonal. Elevamos el chi de lo profundo bajo la tierra, por encima de la cabeza. Relajados los hombros, las manos reflejan. Tian men, vertemos suavemente el chi y las manos vienen por el lateral, pasan las orejas y giran colocándose frente a los hombros, delante de los hombros, mantén esta posición y observa la posición Y ahora la mano derecha va, se funde con el océano de chi Casi en la máxima extensión se relaja la muñeca y el meñique. Hace que gire. La mano va hacia la izquierda. El torso gira. y La, la cadera se mantiene el frente a los 90 grados, el dedo medio. Conecta con la mitad de la falange media del el dedo pulgar, el, conecta con el dedo medio, chong quan, chong kuei. Y traemos por encima del hombro, el dedo medio se coloca y gira el torso, se coloca en chi hu. La mano izquierda va a retornar el chi hacia el frente, el océano infinito, la conciencia se observa a sí misma, gira la palma, va hacia la derecha, muy serena, muy puro. Giramos a los 90 grados, el pulgar hacia el dedo medio, chonkuei la mano por encima del hombro, el dedo medio viene hacia el frente, chi gira el torso hacia el frente. Suavemente presionamos, inhalando y al exhalar decimos T T O N G, tom. Inhala profundo. Ton, relajamos exhalando y diciendo ton. Ton quiere decir abierto. Inhala, presiona. Profundo el tantien. Inhala, presiona suavemente, y al exhalar, tom. relaja el mudra, los dedos se relajan y se separan ligeramente las muñecas unidas, y giran una muñeca sobre la otra, hasta formar la flor de loto en el centro del universo. Los pétalos en la inmensidad, suavemente, desde la base de la palma hasta el extremo de los dedos se unen y bajamos al centro del pecho, manos geshi y suavemente giran sintiendo profundamente el interior, lleno de junyo yuan chi universal, lleno de amor universal. Shin-Chi-Shen unificado, las manos unidas suben, la conciencia va por dentro, suben por encima de la cabeza, cuando están arriba ya se separan desde el meñique al pulgar, palmas al frente y van bajando en el lateral. Siente el profundo relax, la profunda calma, la profunda confianza. Las palmas van hacia arriba y los brazos llevan el chi hacia el frente. Todo el universo, eres el centro de la completud, eres la completud centrada, al ancho de los hombros se detienen y los dedos medios iluminan y tan, enviando y llenando de chi todo el tantien en alto pensando en yu chen, suavemente, Hombros bajan, se retraen los codos y traemos el chi. La sonrisa interior, el amor universal al tantien medio. La alegría de la vida, de la semilla. Los dedos medios conectan con el centro del pecho a través de tapao, nutriendo todo el tantien. El chi puro confluye desde todas las direcciones. Suavemente los dedos hacia atrás en el universo profundo Y se abren hacia el lateral En el lateral giran las manos movidas por el meñique La conciencia en el interior, en el centro Traemos el chi hacia el frente La conciencia se observa a sí misma las manos sostienen la bola de chi y envían el chi a través de los dedos medios, al ombligo tu chi. Pensamos, y iluminamos todo el Tantien, todo el cuerpo de chi, toda la completud y el centro es el Tantien y suavemente Traemos el chi, reunimos, profundizamos e integramos, cubrimos con las manos, tuchi. Hacemos unas respiraciones profundas y finas. Y suavemente, manteniendo la conciencia en lo profundo, descansando, descansando, disfrutando de esa paz interna, sintiendo y dándose cuenta de cómo todo el chi puro, universal, fluye continuamente en el interior. Toda la completud es ab abundante en chi. Toda la completud es abundante en chi. Abundante en chi. El chi y la sangre fluyen bien. La sangre fluye suavemente, el chi fluye libremente. Bloqueos, virus, gérmenes han desaparecido por completo, han desaparecido por completo. Todas las funciones están completamente restablecidas ahora. Todas las funciones están en armonía. Nos damos buena información a cada uno. Todo mi cuerpo es hermoso. Todo mi cuerpo está lleno de vitalidad. Mi corazón está lleno de alegría, todo mi cuerpo es saludable flexible. Enviamos y expandimos esta buena información a todo el campo, a todos los integrantes de la práctica, a todas las familias, a todo el gran campo de Chenanchikun y a toda la naturaleza, a la bella tierra a todo el universo y del universo regresamos al centro relaja las manos y mueve suavemente los dedos de los pies los dedos de las manos el cuerpo déjale déjale disfruta disfruta que déjale libre déjale que se mueva de forma natural, en el océano de Chi, estirando, abriendo. Integra completamente la experiencia de este cuerpo de Chi, que llegue hasta la médula de tus huesos. Siéntete en cada instante completud, no olvides que eres una completud y cuenta con el campo de conciencia. Para andar relajado, pregunta a tu cuerpo, ¿con qué andas? Se anda con los pies y deja que los pies te lleven. Muy bien, poco a poco abrimos los ojos, regresamos. Muchísimas gracias a todos. Hola, hijo Joan Linton.